Hola. Hola, estamos en Marsella, un pueblo de Seralda hermoso, que no lo conoce mucha gente, pero vamos a mostrarlo. Es hermoso. Sí, es muy bonito porque tiene las construcciones muy típicas eh, paisas. Entonces vamos a mostrárselo a los lugares más eh, pues más bonitos de aquí de este lugar aquí en Colombia. Aquí a la Casa de la Cultura, antes esta era un colegio, pero ahora lo convirtieron en la Casa de la Cultura, donde la gente puede venir a tomar cursos de artes, como música, baile, pintura. Tiene una construcción súper antigua. Y ya se la podemos mostrar por aquí. Miren esta silla de barbería, ¿Mm? tan antigua, tan hermosa. Y, uh, lo, lo más bonito cuando uno visita siempre es que la conservación eh, que tiene el lugar, ¿no? Y se nota que este lugar lo han tratado de conservar así como hace muchos años. Y miren esta cámara fotográfica tan antigua. Es hermoso, se lo recomiendo, es un pueblo que no es tan conocido, seguramente mucho menos de Salento, Finlandia, esos, pero vale la pena, la verdad es a una hora y media de Pereira y es una cosa maravillosa. Y aquí tienen exhibidas reliquias como esta máquina de escribir, esta registradora. Wow. Un lugar que no puede faltar su visita aquí en Marsella es el Jardín Botánico. Es llamado también Marsella la ciudad ecológica. Van a ver las bonitas plantas, los eh, aves, es maravilloso. Pagábamos 5 mil pesos por los dos. Eh, en este momento no se va a poder con, eh, recorrer todo lo que es el jardín, pero una parte pues sí está abierta porque el resto eh, nos contaron que hubo por el invierno una afectación, entonces no lo tienen abierto completamente, pero de pronto más adelante lo abren y pues ustedes podrán verlo completamente. Uh -huh. Es necesario conocer este jardín cuando está uno en, en Marsella. O sea, los sonidos, el verde, es algo que de verdad no se puede no hacer. Bueno, ustedes pensarán, no, estos son locos en un cementerio, pero la verdad esto es una obra de arte. Es una mezcla barroco y eh, gótico. Es her hermoso. Eh, es un, una de las atracciones de este pueblo. Es hermoso. Miren lo bonito que es. Aquí el restaurante La Estancia. Eso es pura la plaza principal. Miren la bandeja, lo rico que va a comer. Marga pidió una lomo de cerdo, también muy rico se ve. Entonces, para que vengan aquí, miren lo bonito que la vista de la, de la plaza. Y bueno, esto fue todo por el blog de eh, nuestra visita aquí. Esperamos les haya gustado, toda la información sea útil para ustedes y no se les olvide suscribirse a nuestro canal eh, viajemos más y si les gusta el video regalarnos un like y eh, hasta la próxima y recuerden viajemos más si sí, es hermoso vengan a ese pueblo y suscríbete tenemos cosas muy buenas para mostrar